CESUR está siempre cerca de ti, y ahora más todavía. Estrenamos instalaciones en la Plaza Elíptica, con más de 20 ciclos oficiales de FP, presenciales y online. Sanidad, imagen y sonido, informática, tú eliges. CESUR, para que seas lo que quieres ser.